¿Cómo están? Eh, en este vídeo voy a hacer lo que es la historia de Billion Light. Como les dije, voy a eliminar a uno de los personajes que va a ser este cazador. Eh, este personaje lo voy a borrar. Lo voy a volver a crear como cazador. Claro está. Y eh, como pueden ver, estas son las armaduras base de lo cada, cada raza. Vamos a crear el cazador. Eh, la verdad que aquí no, no me importa mucho, bueno el tiene que ser humano, eh, estos detalles realmente no, no me parece que sean de mucha relevancia, al la final siempre el personaje está con la, o la mayor parte del tiempo está con, la, con el casco así que le haremos una que otra cosa por aquí y bueno al terminar no nos vamos a liar mucho ahí. Ya tenemos a nuestro cazador. A ver si sale. Bueno, vamos a iniciar sesiones. También eh, creo que van a haber algunas cinemáticas aquí que no se sé, las voy a saltar porque no es el motivo de este video, Vamos a hacer lo que es más allá de la luz. Eh, me va a salir una historia que es para jugadores nuevos que como les dije, la voy a obviar porque no, no es el motivo de este vídeo aquí me resucitan por primera vez vamos a pasarnos rapidito esto de aquí bueno, como pueden ver no tenemos nada, efectivamente este lugar eliminado el personaje otro, un puerto espacial ruso ahora está en cuarentena y es muy peligroso pero Vamos a. Avanzar de esta muralla. A ver, si sí, aquí como pueden ver estamos bastante limitados, nos acaban de resucitar. No tenemos ningún poder. Como ven las habilidades no se recargan. Como pueden estar súper bajas lo que son las estadísticas de las armaduras y todo. Por si acaso este es el cosmódromo. Aquí es donde resucitan a todos los jugadores nuevos, aquí es donde aparecen. Vamos a pasarnos esto pero, rapidito. Vamos a de vuelta a la ciudad. Vamos a necesitar una nave. Eh... Pero antes, tengo que encontrarte un arma. Sigamos avanzando. Vamos a tirar eso. Si me dejaba equiparme el arma, lo haría. Es arriesgado, pero voy a traer más luz. Sistema militar reforzado, listo. Andes desgastados y óxido, listos. Cuando active este interruptor, tendremos problemas. No, no, sin duda no se alega, ¿no? Ahí hay un posible. cógelo. Bueno, eh. De traje de cuenta. Perteneces a la clase de cazadores, por lo tanto, no te da miedo. Así que seguirá avanzando y para luchar. Vaya mierda de arma me han dado. Eh, por si acaso, este sería como un plus a la historia, ya que no debería haber parecido este. Tenía que comenzar la historia desde más allá de la luz. Pero les quise traer esto como un plus. Y bueno, no voy a luchar obviamente usando esa arma. Voy a equiparme otra. Está muy chafa esa de ahí. Alguna que me pueda conseguir por aquí. Fusil automático. El que me acaban de dar es este que está, ya saben, malísimo. Uno por aquí que me pueda conseguir. Espérenme un ratito. Aunque si necesario, creo que 1240 de daño no está mal. Vamos a tener que luchar con esta arma por el momento. O al menos que me consiga una exótica. Déjame ver si mejor me pongo una exótica. Aunque tenga menos poder, siempre va a ser mejor. Eh, a ver, vamos a escoger. A ver, puede ser esta. O podría ser esta. Vamos a escoger Montecarlo. en vez de esta si sí tiene menos poder pero ya vean que esta es mejor Yeah. Está mejor esta aquí. Hablando de piratas, hijo de lo que Ok, me ha dado una escopeta. Es lógico que no la vamos a usar. Eh, tenemos mejores escopetas que esas. A ver, vamos a llevarnos esta. Claro que tiene menos poder, eso está clarísimo. Pero. Ah, no, de hecho, no, nos han dado de 1050 también. Está mejor esta. Ok. Estoy pedazos de escopeta. Es super buena, okay. Me queda poca munición. Ahí tenemos la super intentaré localizar una nave para volar atento el equipo de extinción de los caídos las cosas son peores de lo que esperábamos vamos gente Bueno eso fue muy fácil De él, que lo derrotamos, veo de él. Aquí, creo que cogemos cogemos un poco de munición. Uy, no tengo el colibrí cierto. Bueno, ahí vamos. Eh, después de esto vendría lo que es más allá de la luz, este es un plus, se lo vuelvo a repetir. Eh, Trataré de pasarlo lo más rápido posible. Gracias a la pensaba que no había más guardianes por aquí. volver a la vida. ¿verdad? Recibimos tu llamada. Queremos ayudarte. Qué valientes. Me gusta. Menudo no primer día de espera. No hice correctamente la exploración del perímetro y ahora... Vale. Tengo que encontrar a mi tipo antes de No te muevas. Te llevaré a la ciudad cuanto termine. Pues bueno, adiós compañero Bueno, ha sido bastante fácil hasta ahora Aunque tenemos bastante bajo el poder 1062 eh... Hay un arma en esa taquilla Seguramente sea mejor que lo que tienes Cógela y dirígete a mi habitación Dudo que sea mejor que lo que ya tengo, o sea, oh bueno, sí, 1200, pues no está mal. En cuanto a poder, está chato este cañón de mano, pero creo que un exótico siempre sería mejor. Voy a escanear las ondas en busca de señales de mi Bernabé, necesito que me indiques. Bueno, pues ahí vamos. Algo está causando interferencias. Mis escáneres no funcionan. Puede que tengamos que hacerlo a la vieja o Analizar. No tengo la fuente de la interferencia. Veamos. Quiero ver si es que podemos ir. a la torre. Pues sí, sí, podemos ir. Eh. Quisiera obviar esto porque no es de mucha importancia esta historia, como te digo. Eh, como pueden ver, aquí es más allá de la luz. Eh, ahorita ya bueno vieron como es el inicio de los jugadores nuevos, así, nuevos, nuevos. Eh, voy a ponerle mis armas y armaduras de poder más alto y además cambiar este, todo esto más largo. Ay no, qué rayos no no no no no cometí un error no tenía que haber completado eso para desbloquear esto de aquí si ven esto está bloqueado no lo he desbloqueado ya volveré para desbloquearlo por el momento voy a coger mis armas y armaduras las que sí están bueno no chetadas pero están buenos A ver, aquí está. Y que otra arma tenía por aquí. Bueno, estamos cogiendo todo. Todo lo que se pueda. Que he guardado. Okay, aquí estamos. creo que todavía nos hacen falta los voyazos, que no los veo. Ay, la madre de voyazos. Aquí está, perdón. Bueno, voy así. Ok ahí estamos un poquito mejor, vamos mejorando y bueno como pueden ver ya tenemos un nivel de poder bastante alto, eh, vamos a ir lo que es a, más allá de la luz. Esperen un rato, que me, me he confundido. Esperen un rato. Me he olvidado de coger las otras cosas. Vaya. Creo que la historia, además, allá de la luz, la tendré que hacer en el próximo vídeo. Porque, como pueden ver, este ya tiene más de 16 minutos. Así que el video se me haría muy largo. Además de que la historia tuve que dividirla en varios capítulos. Eh, este es un plus. Pero, sin embargo, sí, sí cuenta con parte de la serie que hice inicialmente. Voy cogiendo más unas cosas que me olvidé y hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Y aquí vamos, esperemos. Aquí lo que me he olvidado es en primer lugar mi espectro o sea este de aquí y que más me he olvidado a ver vamos vamos a coger una nave el espectro ya cogimos la nave vamos a coger por esta que es la que está chetada y vamos a coger este de aquí o oh, no creo que este si sí, este sale mejor ya lo tenemos listo bueno chicos hasta aquí soy el vídeo de hoy el eh, vídeo eh, online lo voy a subir en el siguiente capítulo ya que digamos que ya se hizo muy largo este vídeo lo voy a cortar aquí nomás eh, ese vídeo lo voy a subir el mismo día así que no se preocupen y bueno